Quiero comentarles que habíamos previsto para hoy, y en atención a que estamos tan cerquita de las efemérides paseñas, de un nuevo aniversario de la gesta libertaria paseña, en la que los paseños y no paseños, como diría don Raúl Salmón, pues festejamos, ¿no es cierto?, homenajeamos a nuestra ciudad, a, en muchos casos a nuestro departamento. Bueno, nos parecía pertinente que hoy, en el caso particular del municipio de La Paz, podríamos tener un intercambio de ideas, un debate, si usted quiere, una... Lo que, como usted quiera definirlo, ¿no? no quisiéramos decir una pelea, no es cierto porque no era, no era la idea, no era la intención, pero sí eh, la posibilidad de que los ciudadanos, desde dos visiones diferentes, que son las que tienen precisamente los concejales de las diferentes fuerzas partidarias que hoy constituyen el Consejo Municipal en el caso de La Paz, puedan eh, justamente pues, eh, dar información y, y ver qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, hacer una suerte de balance. Para que ese balance sea, casi parece una, una redundancia, balanceado, sí Quisimos que estén participando en este espacio un representante de la fuerza mayoritaria, que en este caso es la que sustenta el gobierno del eh, alcalde actual de La Paz, el señor Iván Arias, y también tener un representante o una representante de la fuerza de oposición, que en este caso es el Movimiento al Socialismo. Ayer en la tarde, con este propósito, nuestro equipo de producción se puso en contacto con eh, dos concejales, justamente de, un, eh, de una fuerza política y de la otra, para poder comprometer su presencia acá. Recuerdo perfectamente que eh, durante nuestra transmisión en directo, hicimos un compromiso con la concejala del Movimiento al Socialismo y ella... Públicamente, en el ámbito del desfile de ayer acá en la zona sur de La Paz, nos dijo: Sí, asisto al eh, programa, voy a intercambiar ideas, voy a debatir con quien sea necesario para hablar de la situación en La Paz. Eh, esa, esa es una parte. Eh, la otra parte es que eh, luego, ¿no es cierto?, no fue en ese mismo momento, sino luego, a través de nuestro equipo de producción, se hizo el contacto con el eh, concejal, esta vez oficialista, diríamos, en, en la perspectiva del alcalde Banarias, con el señor Oscar, Oscar Sogliano. Oscar Sogliano. El martes. El martes, exactamente. Bueno, está aquí nuestra productora justamente para, para ir dándome los, los insumos para que yo les haga la explicación correcta. En principio eh, se habló con eh, la persona que coordina la agenda del señor Sogliano y aceptaron, dijeron que sí, que les parecía muy oportuno. Se les habló desde un primer momento de un debate. ¿Sí? no fue simplemente una entrevista, se dijo un debate, entonces hasta ayer en la tarde estábamos confirmando la presencia del señor Sogliano, que justamente va a llevar adelante esta conversación, este intercambio de ideas, esta polémica, si ustedes quieren, con Roxana Pérez del Castillo, que es la concejala representante del Movimiento al Socialismo. Sin embargo, anoche, ya muy tarde, difícilmente a esa hora ya podríamos haber hecho un nuevo contacto o invitar a otra persona, no, no lo hemos hecho, incluso por una cuestión de respeto, nos avisaron que el señor Sogleano declinaba, que el señor Sogleano no quiere participar en este momento, no quiere participar en este espacio porque tiene muchos compromisos, eh, los desfiles, por ejemplo, ¿no? Ese fue el principal argumento que esgrimieron para decirnos que el señor Sogleano no puede venir acá. Eh, quiero agradecerle, eh, ella sí vino, cumplió su compromiso, además asumido públicamente ayer en las pantallas de Aví Ayala a Roxana Pérez del Castillo. Agradecerle por la gentileza que tiene de haber venido esta mañana acá. Bienvenida. Muchísimas gracias querido gringo A través de las cámaras Saludar fraternamente a todos los paseños y paseñas Y como dices, a quienes amamos la paz Y estamos a vísperas de nuestro aniversario Seguro que sí, eh, lamento muchísimo Realmente hubiera sido lindo tener acá La participación de un representante del oficialismo Para que puedan intercambiar ideas De pronto la mirada que tienen ellos De cómo está yendo la gestión municipal De cómo se está desenvolviendo eh, la actividad en este municipio eh, De pronto contrastada con la percepción que tienen ustedes Que es obvio, hay diferentes hay decisiones políticas, hay diferentes criterios, hay diferentes, incluso podríamos decir, ¿por qué no?, intenciones, ¿no es cierto?, uno tiene la intención obviamente de desgastarlo al uno, el otro se defiende, pero fíjate tú cuál eh, era el balance y cuál era el espíritu de este momento, que entre ustedes afloren, en, de, fruto de esa discusión, Toda la información que los ciudadanos y ciudadanas tienen que conocer, tienen que saber, porque no siempre la información fluye como la gente necesita, como la gente precisa. ¿Qué mejor que contrastar ideas? ¿Qué mejor que, que, que una persona que venga y diga, mira, yo creo que esto es negro y el otro diga, no, yo creo que esto es blanco? verdad? De allí la gente se nutre, tiene información y sabe cómo se está gobernando la paz. Eh, cómo se está gobernando desde el Ejecutivo y también cómo se está legislando desde el Consejo Municipal, porque la idea era que sean pares, que sean dos concejales que están todos los días seguramente, o cada vez que hay sesión o actividades en el municipio, se están viendo las caras, entonces eh, lamento muchísimo realmente me pareció eh, penoso, no es cierto por el hecho de eh, la gente, no es cierto el ciudadano, el vecino que creo yo se merecía un interesante debate. Qué pena que se reúna al debate, no es cierto. Tú vas, tú tienes un desfile hoy día o no. Eh, hoy día, en realidad, tenemos actividades, muchos desfiles, para muchas actividades. la entrega de obras eh, a través del Gobierno Nacional. No hay, yo desconozco, ¿no? De que haya un desfile específico. Seguramente hay actividades en la agenda de cada concejal. Como dices, eh, lamento que no se esté abierto. A poder debatir, creo que eso enriquece a la población, pero también responde a nuestras funciones, a nuestras obligaciones, informar a la gente paseña lo que bueno. eh, estamos haciendo y cómo vemos, cómo soñamos a La Paz, dónde estamos apuntando para que de aquí a cinco años digamos, ok, hemos aportado en acercarnos en ese sueño de nuestra La Paz, eh, X por ciento. ¿no? Esperamos que tengamos otra oportunidad en la que sí se pueda debatir. Yo creo que por respeto a la gente hay que hacerlo. No solamente... Eh, ofenderse, insultarse y gritarse barbaridades a través de las redes sociales, que se ha vuelto un clásico, y perder la capacidad de sentarse frente a frente, ¿no es cierto?, sin faltarse el respeto, de una manera absolutamente tranquila, serena, intercambiar ideas, desde las más contrapuestas hasta las más afines. Eh, una pena, lo sentimos muchísimo, pero bueno, por supuesto vamos a, a, a aprovechar la presencia de la concejala Pérez del Castillo, no queremos dejar pasar la posibilidad de que los ciudadanos se encuentren eh, atendiendo cuál es la perspectiva, cuál es la... la la, la mirada que tiene la oposición en este caso de cómo se está gobernando la ciudad de La Paz. Pero yo antes de eso quisiera pedirle a Roxana una suerte de autoevaluación, que nos digas tú qué es lo que has hecho durante este tiempo. ¿Hace cuánto que eres concejala de La Paz? Hace un año y unos cuantos meses. Perfecto. ¿no? Hace un año y estos meses que tú mencionas, ¿qué has hecho concretamente? ¿Has presentado proyectos de ordenanza? ¿Has llevado adelante audiencias vecinales? ¿Has ido a visitar barrios? ¿Cuál ha sido tu actividad? ¿Qué hace un concejal de oposición, por ejemplo? Yo creo que los concejales y concejalas, bueno en realidad las autoridades cuando llegan a ejercer sus funciones ya tienen una mirada integral, claro, tienes un lineamiento, tienes un, un, una ideología que se plasma en tu accionar, pero tú eres autoridad y eres, en este caso soy concejala de todos los eh, paseños y paseñas, no solamente de quienes han votado por nosotros, por mí, sino de todos los paseños y paseñas y por supuesto el volcar la mirada con una perspectiva de amor a nuestra población y a nuestro municipio es indispensable para poder eh, aportar al desarrollo y al progreso que está todos soñando, ¿no? Porque no es porque eres oposición haz, eh, o te, te, te um, aíslas del amor y del compromiso que tienes con tu municipio o con el departamento o con el país, sino todo, todo lo contrario, desde tu perspectiva, pues lo plasmas en accionar. En ese sentido, hemos tenido un, un gran avance. Hemos... Eh, eh, emitido aproximadamente el 90, la bancada del más ha emitido aproximadamente el 95% de las normas y hemos eh, emitido normas que no solamente tienen incidencia en esta gestión, sino que van a dejar, digamos, un antes y un después. Primero, eh, más allá de las normas sociales, hemos emitido leyes de reactivación económica, he sugerido una ley para establecer un parque industrial dentro del macro per, eh, periférica. Los concejales, y eso es bien importante también, querido gringo, los concejales tenemos tres funciones. ¿Por qué hay una confusión con la, de, de la población de, de pensar que somos parte del Ejecutivo? Los concejales y concejalas no somos parte del Ejecutivo, no hacemos gestión, tenemos tres funciones, fiscalizar, ¿no? ver que el Ejecutivo esté cumpliendo sus funciones, que asigne correctamente los recursos, que haga las obras, que responda a las necesidades. La segunda es deliberar y la tercera es legislar. Entonces, eh, prácticamente se enmarca, ¿no? la, sen la, la sensación térmica de la población se enmarca en dos, la fiscalización y la legislación. Cuanto a la legislación, hemos emitido, como les decía, normas interesantes, hemos emitido, eh, voy a hablar de la bancada del MAS, eh, hemos emitido la ley del internet gratuito, la digitalización de la educación ha sido un óbice y ha profundizado las brechas, sobre todo con una mirada de género y eh, pues el pro, promover eh, internet gratuito para las familias, más cuando son familias numerosas, pues ha sido un, un punto muy importante. Eh, hemos también promovido diferentes normas culturales, que son de relevancia desde los reconocimientos como patrimonio histórico al Señor del Gran Poder y otros. Eh, personajes que, que son relevantes de la cultura, pero ya hablando del de consejo per se, creo que tenemos, por ejemplo, la norma de condonación de multas gringo en nuestro municipio, los impuestos se han incrementado en un 300% y sí creo que hay una política de impulsar la migración de nuestra gente paseña a otros municipios, a otros departamentos que es muy preocupante. Perdón, Roxana te voy a interrumpir porque creo que hay un tema que es interesante plantearlo y viene a colación de lo que se fue ofreciendo durante la campaña electoral. Yo te cuento que he tomado nota acá de los puntos más centrales de la propuesta que hizo en su momento en, en ese entonces el candidato Iván Arias. Y una de las cosas que mencionaba él, que iban a haber 50 espacios públicos con internet gratuito, con wifi gratuito, y todas las unidades educativas iban a tener internet gratuito. Tú mencionaste hace un instante, hemos hecho la ley, la ordenanza, se llama en este caso del ley. municipio, es no, una ley. ley municipal, ley municipal, mediante la cual se eh, obliga al Ejecutivo esto. Y no solo eso, sí. tengo, es que es, eh, sí, es una incongruencia. y No eh, me digas que no la apoyaron los la, concejales de opositores. No, los, los concejales han apoyado. Ah. El problema es que llega al alcalde y la objeta. Objeta una ley que no solo es parte de su plan de gobierno, que coincidía, por no, supuesto, su, de su con su propuesta. ¿no? Por de eso, es propuesta. una propuesta de plan de gobierno. Y está claro que no es su plan, es una propuesta. No, plan <risas> totalmente, es otra cosa. El plan totalmente. Es, yo de voy acuerdo. a hacer esto, digamos. No, ¿no? Sí, no. Propuesta es decir, si me eligen, yo voy a hacer esto. Fue lo que dijo él, yo lo tengo anotado Así es, de una entrevista y, que él hice además y, a él personalmente. Y, y ha objetado una ley absolutamente social que tiene... ¿Qué recursos? quiere decir objetado? Explícale a la gente. Eh, que no está de acuerdo y se rechaza por tanto y él atra, no la cumple eh, atra, les explico el procedimiento es va al ejecutivo es lo mismo que en la asamblea plurinacional el consejo eh, aprueba leyes se remite al ejecutivo para que las promulgue o para la, o para que las objete en este caso las ha objetado, ha objetado eh, hemos en ese momento promulgamos, perdón, eh, aprobamos siete leyes, un paquete de siete leyes. Uh -huh. Y bueno, entre ellas estaba la ley del Internet gratuito. La ha objetado diciendo que no, no estaba de acuerdo con que tengamos esa ley. Y en el pleno del Consejo no ha tenido ¿no? los dos tercios que se requiere para que se aprueben sus, sus observaciones. Por ende, ha quedado pero firme. firme. firme. Eh, se, ha, se ha promulgado, ya está publicada y no se cumple. ¿Cuándo fue la promulgación de esta? La promulgación ley fue hace tres meses atrás, hace tres meses, sí. Y no hay una nueva escuela desde esos tres meses, una escuela, un colegio que tenga internet gratuito, ninguno, wifi gratuito. Ninguno. Absolutamente ninguno y eso perjudica a nuestros niños, niñas, adolescentes que son la población más eh, o en una situación de mayor vulnerabilidad y que de acuerdo a la constitución política del Estado, artículo 60, tienen preeminencia en el ejercicio de sus derechos. ¿Cuál es el argumento del alcalde para vetar esta ley? ¿No tenemos plata? ¿No alcanza? O, ¿Cuál es el argumento? No, no, no imagino eh, uno. Tiene como tres parámetros. Primero... Esto que, debe haberlo dicho Sogliano, pero te lo hago decir a ti, obviamente. Sogliano <risa> o al que envíen como representante de la oposición. Perdón. No te preocupes. Primero que no tenían recursos. Eso es una mentira porque tienen... Primero hay una resolución desde la, una ordenanza municipal, ahora son resoluciones, desde la gestión 2018 que obliga a que los servicios entre los cuales está el Internet estén contemplados en el presupuesto. Entonces, eh, y además, para eso tenemos el IDH. La fuente de financiamiento del mantenimiento y de los servicios de la educación están contemplados con la fuente de financiamiento del IDH. El IDH es otorgado anualmente eh, o periódicamente por el Gobierno Nacional. Y además, esos recursos no se revierten, se queden en arcas de. El, el gobierno autónomo municipal. Hace más de dos años, uno de ellos es competencia exclusiva del alcalde, no se ha hecho ni siquiera mantenimiento en las unidades educativas. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde están los recursos de eh, ese periodo ¿no? de tiempo? Más allá de, de que se tiene una fuente de financiamiento, yo creo que cuando hay voluntad política, uno puede volverse creativo, no uh -huh. puede tocar la puerta de operadores, eh, de telecomunicaciones, hablar de responsabilidad social empresarial, eh, se puede, hay mil formas de conseguir recursos, y lo veo desde el consejo, cuando no es mi obligación conseguir recursos, y ahí eh, les doy un ejemplo, ayer hemos tenido una reunión con varias instancias eh, cívicas, orgánicas, el colegio de, de, de ingenieros, el colegio de, de, de geólogos, o sea, varias instancias uh -huh. para abordar el tema de riesgos. Y hemos invitado al viceministro de servicio Civil, no también para ver el tema de riesgos, todos dentro de sus competencias. Y ahí, en esa reunión, hemos logrado, en la primera reunión, obtener el compromiso del viceministro de apoyar con organismos internacionales para buscar recursos. Uh -huh. Entonces, cuando uno quiere, yo no tengo la obligación de hacer gestión, pero como estoy preocupada por una problemática que es de incidencia con amplio alcance en La Paz, como lo es los riesgos y la falta de estabilización de los suelos, toco las puertas de diferentes instancias y ayer ya hemos tenido pues, un avance. Y si yo lo puedo hacer como concejal, imagínate las maravillas que se podría hacer que, si el alcalde tuviese esa voluntad. Entonces, no, no, no hay una justificación. De acuerdo, y en, en base a eso, pues uh -huh. el mismo consejo... Eh, enmarcado en sus propios concejales donde ellos tienen mayoría han rechazado las, las objeciones del alcalde porque no tienen fundamento De acuerdo, eh, eh, hemos hablado de una, de una propuesta pero Roxana yo te había hecho una puntual consulta respecto al tema de ¿cuáles son las actividades de un concejal opositor? Y hago énfasis en esto porque eh, están en minoría, ¿verdad? ¿Cómo está constituido hoy el Consejo Municipal de La Paz? Ustedes son minoría. Somos minoría. ¿Cuántos hay, concejales son? Hay 11 concejales y concejalas, ¿Ya? de los cuales 6 son par, eh, la, la, la bancada oficialista del es alcalde. Es la que apoya al alcalde. para Ajá, que la gente del matiga. alcalde. Y 5 somos bancada... De oposición. Eh, de oposición, minoría. Entonces estamos 6-5. ¿no? Correcto. Ellos tienen, para aprobar una ley se necesita al menos una mayoría simple. Mayoría Eso simple. quiere decir que nosotros necesitamos al menos un concejal del alcalde que considere que lo que estamos uh, proponiendo sí. es algo razonable. ¿Hubo, es algún algo... Caso? ¿Hubo algún caso en el que claro. uno de los concejales oficialistas digamos, apoyó o acompañó una iniciativa de la oposición? ¿Hubo varios, ¿sí? varios. ¿Varios casos? Varios. ¿Alguno, por ejemplo, el más importante o mm. el más emblemático? Para mí, la ley de auditorías y fiscalización. La ley de auditorías y fiscalización, de acuerdo a la ley nacional, la ley 482 de, eh, auto, eh, de, de gobiernos autónomos, establecía que todos los gobiernos autónomos tenían 90 días, esto es hace nueve años atrás, 90 días para emitir la ley de auditorías y fiscalización. Algunos gobiernos autónomos tratando de salirse, ¿no? sacar el brazo de la jeringa o quitar uh -huh. el brazo de la jeringa, decían, no, nuestros reglamentos son la ley de auditorías. El Tribunal Constitucional emite ¿no? uh -huh. una eh, declaración a, en torno a esto y dice, no, el reglamento no tiene nada que ver con la ley de auditorías. Tienen que tener una ley de auditorías y fiscalización para poder realmente materializar lo, las competencias de los concejales. Uh -huh. Eso no había en el municipio de, de La acuerdo. Paz. ¿Qué, ¿Para qué sirve esa ley? Explícale a la gente, porque uh -huh. tú lo tienes claro, porque conoces el contenido, pero la gente que ahorita no se escucha y nos ve, por ahí de pronto no conoce. ¿Qué, claro ¿qué hace sí. esa ley, por ejemplo? Va a gestiones para atrás y decir, a ver, este alcalde que gobernó esta ciudad de tal a tal año, ¿qué hizo? ¿Cómo fue fiscalizar? Uh -huh. o, me imagino una cosa así, ¿o qué es? Yo no la conozco bueno, esa ley. antes, eh, uh -huh. y por eso digo que hay un antes y después, los concejales y concejalas prácticamente trabajaban a orden, a la orden del alcalde. Uh -huh. Sacan esta ley, no sacan esta ley, hagan esto, no hagan esto, porque eh, la, los pesos y contrapesos, las mayorías y minorías eran muy, muy eh, diferenciadas, no había uh -huh. una minoría muy mermada, en, en, por lo menos en el Consejo Municipal de La Paz. Y nunca sacaron esta ley porque esta ley, como decías, tiene la, por finalidad dos parámetros. Uno, las auditorías, que son eh, para analizar lo que ha sucedido en gestiones pasadas. Y la segunda es eh, la competencia para fiscalizar. Nosotros teníamos limitadas las competencias de fiscalización. Hoy, a través de la ley de auditorías, fi nuestra fiscalización realmente se materializa. Te doy un ejemplo. Emitíamos una minuta de comunicación y el ejecutivo, es más, o te contestaba un año después, imagínate la falta de pertinencia y de oportunidad, o simplemente no te contestaba y nunca te establecía por qué no tomaba en cuenta las sugerencias que vienen de un eje legislador y fiscalizador. Hoy las minutas de comunicación son de carácter obligatorio, salen del consejo y el ejecutivo tiene la obligación de cumplir a menos de que tenga un criterio fundamentado para no hacerlo. Y ese criterio fundamentado regresa al consejo, se analiza ¿no? entre todos los concejales y concejalas que, por cierto cuya mayoría es del alcalde, y se define si tienen o no tienen razón. Entonces, eso nos permite ya tener un, un, un contexto de mayor fuerza y también de interacción con el Ejecutivo. De acuerdo. Desde la promulgación de esa ley, que fue lograda con eh, la iniciativa del Movimiento al Socialismo en minoría, en el Consejo, ¿con el apoyo de un voto de un concejal o con cuánto? No, hemos vez? tenido... Eh, en la ley de auditorías, creo que nueve votos. Nueve votos, caramba. Un duro revés para el alcalde, sin duda, ¿no? Eh, en términos políticos sería, no sabes manejar tu bancada, ¿no? Más o menos esa sería la, la cosa. Pero o más allá nosotros de eso, lo sabemos muy bien. Eh, sí, eso es, <risa> eh, está bien, vale. Es, es, una, es otra interpretación. Pero digo... Desde que se promulga esa ley a la fecha, ¿cuántas eh, fiscalizaciones se han hecho? ¿Cuánto ha servido esa ley para eh, notar el cambio? ¿O es que también el alcalde ha dicho, no, esa tampoco la voy a aprobar, tampoco la voy a aceptar? ¿O cuál fue la, eh, la eh, situación? No, también la ha objetado, por supuesto que la ha objetado uh -huh. y otra vez hemos rechazado las objeciones del alcalde. Pero sí creo que hay como que todavía nos falta, ¿no? Nos falta avanzar y... Entiendo que es muy probable que tengamos que judicializar nuestras funciones, pero sí hay avances. Primero, hemos censurado a tres eh, autoridades del de Ejecutivo. Entonces, hemos, ¿Con esa ley? Con esa ley. Hemos censurado al secretario de Medio Ambiente, hemos eh, por el tema del Bestipacos, el Bioparque. Correcto. Hemos censurado a la secretaria de Desarrollo Económico, porque sí. existen denuncias profundas en torno a la otorgación irregular de licencias, al cierre de actividades económicas fuera de norma. Recientemente ha habido un problema con eh, el dueño de un restaurante que lo cierran por dos extintores. Eso lo que hace es que la gente deje de invertir en la paz. Uh -huh. Y claro, se van a otros departamentos para promover nuestras capacidades. ¿Hubo, ¿hubo algún juicio o, o, o, o, o tarea de fiscalización respecto de una autoridad anterior? Sí. Alcalde, ¿Exalcalde es, es, es, o alcaldesa? Ahí, ahí va. La tercera uh -huh. autoridad es el director jurídico. Esas tres autoridades uh -huh. han sido... Eh, censuradas y deben ser destituidas de acuerdo a esta ley. Estamos esperando. Pero no destituidas. fueron destituidas. No y por eso creo que vamos a tener que judicializar. O sea, ¿existe? es una ley que no se cumple tampoco. No la está cumpliendo el alcalde eh. y vamos a tener que judicializar. Ex alcaldes, ex autoridades. Eh, exactamente. El día de ayer eh, hemos recibido eh, ya la auditoría especial, el informe de auditoría especial de la Contraloría General del Estado en contra del ex alcalde Luis Revilla es uno del. Además es un compromiso el transparentar lo que sucedió antes era un compromiso. ¿Qué de caso la, es el de, eh, de el, el caso del alquiler, del arrendamiento del hotel, el ex-hotel Radisson, que hoy es el hotel Real Plaza. Que fue utilizado para, para los pacientes el COVID, COVID sí. para aislamiento temporal de dices, pacientes eh, COVID. Es, es, ¿Qué, es, qué es la ¿Es un informe de la Contraloría? Es un informe de la Contraloría y establece responsabilidad civil, solidaria entre varias personas. Entre ellas está el eh, ex alcalde yo lo he publicado. ¿Tiene una ayer, cuantía esa, ese sí, daño? Eh, les no quiero, es creo que un millón o algo, si Pero, me creo permites. Que son 14, ¿no? O, o algo por ahí, no, no sé. Estoy. Eh, me das dos minutos escuché? y te digo sí, exactamente sí, cuánto claro, es. Claro que sí, claro que sí. Eh, eso, esto, insistimos, producto de esta ley, ¿no es cierto?, que se puso en vigencia con el, los nueve concejales que votaron, Gracias. ¿no es cierto? Los cinco del MAS más cuatro concejales del oficialismo, ¿no es cierto?, del alcalde Arias, que permitieron justamente la aprobación de esta norma. Está buscando justamente aquí está. la concejala para ver el monto, la cuantía, ¿no? Sí, son cuatro millones setecientos mil trescientos veintisiete bolivianos, Punto 16 bolivianos Perfecto, ¿no? Y de aquí emergerán, además de la responsabilidad civil, pues otro tipo de, de responsabilidades. Muy bien, estamos compartiendo con la concejala Roxana Pérez del Castillo esta mañana, justamente muy cerquita de la efeméride de La Paz. Si recién se incorpora a nuestra audiencia, hicimos una larga explicación al inicio de la entrevista, eh, una vez más explicando que no era una entrevista el formato que habíamos... Eh, digamos inventado, ideado para este momento, sino más bien un debate, un intercambio de ideas que lamentablemente se frustró porque el concejal Oscar Sugliano, que es parte del oficialismo, eh, declinó de la invitación que en principio había aceptado y que terminó finalmente desistiendo anoche eh, al final del día. Eh, respetuosos de aquello, estamos acá compartiendo con la concejala pues un poco las eh, actividades y los enfoques que hay desde la oposición. Tenemos que hacer una pausa, enseguida cuando volvamos de ella, vamos a continuar conversando y vamos a entrar un poquito en detalle porque claro, al ciudadano de pronto le interesa más eh, qué va a pasar con mi calle, qué va a pasar con la escuela de mi hijo, qué va a pasar con los servicios, etcétera, más que las cuestiones administrativas o las cuestiones burocráticas. Enseguida, les prometo, tras la pausa, vamos a ir revisando un poquito algunas de las ofertas que hizo durante la campaña electoral el señor Iván Arias y cuántas de ellas van cumpliéndose. Hagamos una salvedad, no es que se ha completado ya el mandato, evidentemente queda un largo trecho todavía para gobernar la paz, pero había alguna, alguna que otra, que eran urgentes, entre ellas este tema de la dotación de Wi-Fi a las escuelas y colegios de La Paz. Lo vamos a seguir conversando, espérenos un segundito nada más, volvemos enseguida para continuar esta conversación. Tenemos imágenes, obviamente, como hacemos siempre para irnos a la pausa. Ahí está, esa es justamente la postal que nos llega desde la Mariscal Santa Cruz con tráfico congestionado, 832, 7 grados centígrados la temperatura. Qué bueno que estén acá. Estamos eh, compartiendo esta mañana con Roxana Pérez del Castillo. Ella es concejala de La Paz por el Movimiento al Socialismo. Junto a ella habíamos invitado a un concejal opositor que, bueno, declinó de participar en este programa sabiendo que era un debate y lo hicieron muy tarde a la noche, no nos dio margen para poder invitar a alguien de la oposición, eh, de la, del oficialismo. Si eventualmente alguien de la alcaldía está viendo no, si a por hay alguien entre nuestro 0,1 hay algún funcionario del consejo o algo que esté ligado al, al señor Arias y a la gente que trabaja con el señor Arias, están cordialmente invitados. Aquí no hay ningún tipo de censura, ningún tipo de intención de dañar a nadie. La idea era justamente en un debate dos concejales, dos pares, que puedan decir un par de cosas para que la gente se interiorice. Eh, volcamos esa... Esa página, eso se llama, cuando el inconsciente te traiciona, ¿no? Volcamos esa página, perdón por el lapsus, Roxana. Vamos a lo que posiblemente a la gente le interesa más que... ...las ordenanzas y esas cuestiones que pasen un poco así medio raras como para, para la gente... ...y esa ordenanza para qué me va a servir, la gente es así, ¿no? Dice, ¿de qué me sirve una ordenanza que se peleen todo si este bache me viene acompañando hace dos meses, digamos? ¿no? Un poco en esa, en esa lógica de simplificación del ciudadano. Quisiera eh, un poquito eh, referirme a algunos de los temas que había planteado el señor Arias durante su campaña... ...durante el momento en el que salía a las calles a pedirle el voto a la gente, ¿verdad? Eh, ¿Qué proponía, por ejemplo, algunas de las cuestiones que eh, eran en ese momento importantísimas... Por ejemplo, la ampliación de unidades de terapia intensiva. Era una de las propuestas que hacía. Eh, dos laboratorios bioquímicos municipales. ¿no? Era un momento en el que se hablaba ya con mucha insistencia del tema de, eh, eh, del COVID, ¿no? de la pandemia. Programación de citas por internet. Era otra de las cuestiones que se, que se hablaba. Y bueno, digamos, para más largo plazo, este es un tema que seguramente se va, se va a definir hospitales. en los próximos años, dos hospitales de segundo nivel, uno en San Antonio y otro en San Pedro. Y eh, bueno, el incremento de horas de atención, que era otro, otro de los temas. Eh, te comento, eh, hace unos días alguien fue al hospital de Los Pinos, retorciéndose de dolor a las 4 de la mañana. Lo atendieron, sí, evidentemente. Pero a la persona que estaba con esa paciente le dijeron, ¿Sabe qué, señor? No tenemos dioxador. Usted tiene que ir a conseguir dioxador. El acompañante, mientras la persona se quedó retorciéndose de dolor en una silla, ese, ese, ese acompañante tuvo que correr a la farmacia, buscar una farmacia, 4 de la mañana, y comprar un dioxador, ¿sabes en cuánto? 14 bolivianos, más la jeringa. ¿De acuerdo? Volver al hospital, un buen rato después, ¿no es cierto? para que le coloquen el dioxador y la persona empiece un poquito a tranquilizarse. ¿Qué lejos estamos de ampliar las UTIs? ¿Qué lejos estamos de dos hospitales de segundo nivel? ¿No? Eh, estamos en un año de gobierno, es un año de gobierno el que tiene el señor Arias, evidentemente, eh, es un 20% de su mandato, porque son cinco por los que han resultado electos, o en un 20% del mandato, eh, lejos de avanzar, a paso sostenido hacia mejorar las condiciones de salud, nos da la impresión que hubo un retroceso. Porque me acuerdo en la época del señor Revilla, cuando el señor Revilla era alcalde, tú ibas al Hospital Los Pinos y cuando menos los insumos básicos los tenían. Como ese frasquito de dos pesos para hacer pipí y tomar una muestra, que también te lo hacen comprar a las cuatro de la mañana corriendo a una farmacia en La Paz. De terror, de terror. ¿Por qué? De terror, querido. ¿Por qué? Querido gringo. Primero quiero ahí acotar, ¿no? Eh, primero había comprometido además de lo que has dicho, el equipar a los centros de salud de primer nivel con personal capacitado y con equipos para sacar muestras, justamente para poder tener las muestras y que se procesen en los laboratorios municipales, que es una de las valencias. Asimismo, se había comprometido incrementar las horas de atención. Exactamente, ¿Ya? lo tengo acá. Exacto. Me conozco de memoria porque yo también voy haciendo el seguimiento. Soy muy, muy meticulosa en eso. Entonces, yo quiero contarles que eh, hace poco tiempo yo he estado con COVID por primera vez. He estado nueve horas, nueve horas, esperando que me atiendan para que me den la baja. Nueve horas. Y en la fila conmigo habían personas de la tercera edad, o sea, yo con COVID, pudiendo contagiarlas, ¿no? Eh, personas de la tercera edad que casi, o sea, prácticamente no podían caminar, gringo. Y no, realmente es, es aberrante. Primero, no es solo que no se ha cumplido lo que eh, el alcalde ha dicho de los 66 centros de salud de primer nivel. No se ha cumplido hasta ahora, digámoslo, ¿no? Porque tiene cuatro años por pero delante. Pero estoy hoy, estoy de acuerdo. Sí. Y ojalá que Hasta lo este cumpla. momento no. As, Claro, no, no tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar, pero yo te digo que... Eh, cuando uno tiene una proyección, una planificación clara, pues entonces avanza, como tú decías, con un paso sostenible. Y el derecho a la salud no es algo que, entiendo que los hospitales sean algo a más mediano y largo plazo, a pesar de que ha comprometido un hospital en el Macro San Antonio que estaba construyendo Revilla. Entonces yo también puedo prometer lo que, lo que estaba haciendo el alcalde anterior o el concejal anterior, para entregarlo cuando no es realmente algo mío. Pero bueno, más allá de eso, sé que hay cosas en salud que son, digamos, a mediano y largo plazo, pero el aten la atención en los centros de salud de primer nivel son inmediatas, porque el derecho a la salud no es algo que tú puedas eh, rezagar. Es un derecho humano y es de cumplimiento inmediato, además está vinculado con la vida por el contexto que estamos viviendo. De los 66 centros de salud de primer nivel, solamente 5 están abiertos las 24 horas y los 7 días de la semana, entrando a la quinta ola, ¿no, gringo? Entonces, eh, ¿dónde está el cumplimiento? O al menos la gestión, ¿no? Segundo punto, ¿no? no tienen insumos, no tienen medicamentos, como lo que has dicho, no tienen material de escritorio, no es solo que te piden que vayas a la farmacia, anda a la fotocopiadora para que te dé una receta médica, porque no tengo. Y hace poco tiempo atrás eh, yo denuncié que estaban por cortarles el agua por mora. ¿Al hospital? De atención. Sí, a los centros de salud de primer nivel. A más de 46 centros de, de salud de primer nivel. Entonces, uh -huh. realmente es muy preocupante. Se ha sacado un crédito millonario donde ni un solo centavo va para salud. Ni uno. ¿Qué, Hay otros. ¿Qué es un crédito millonario? ¿Cuántos millones? Eh, son 225 millones de bolivianos, 175. ¿De dónde se obtuvo ese crédito? Del banco Visa, de un crédito privado para con intereses ese... altísimos. ¿Y para qué se usaría ese dinero? Son, eh, ahí te explico. Son 18 proyectos que no tienen diseño final, o sea, nadie sabe realmente dónde van a ir, de los cuales 9 son para embellecimientos de plazas y parques. Estamos invirtiendo millones en pintar plazas y parques, cuando en realidad la urgencia, o sea, tenemos eh, pocos recursos, entiendo, bueno, tenemos recursos, pero digamos que siempre hay pocos recursos porque hay muchas necesidades, y cuando hay pocos recursos lo que tienes que hacer es sí. priorizar, Estamos y la prioridad es salud, educación, obras estructurantes que están vinculadas a la estabilización de los suelos, y la reactivación económica. La, y, o sea, estos cuatro son donde tiene sí, que poner la mirada. Es, estamos Vengo. de acuerdo. Eh, yo ahorita estoy pensando, razonando un poquito. Me acuerdo ayer estuvimos con nuestra compañera Valeria acá contando toda la programación que aparece para esta ver, estas dos verbenas que están haciendo mm -hmm. el bienes. Y yo me pregunto, por ejemplo, simplemente un dato, tenemos que poder aparecer una tontera, que haga fiestas, lo que tú quieras. Por ejemplo, con lo que le van a pagar a Tambo Tambo, digamos, ¿no? ¿Cuántos dioxadores podrías comprar? No, Habría que hacer una división y sacar un cálculo y decir, mira, de esa manera, ¿no es cierto?, se priorizan otras cosas. que ¿Está mal que la gente se alegre, que festeje por la paz? No, no está mal. ¿Está mal que venga tambo, tambo? No, no está mal. Lo que está pésimo es que cuando vaya una persona retorciéndose de dolor, a las 4 de la mañana tengan que salir corriendo sus familiares a comprar una, una, una, una, una botellita de, de inyectable que vale 14 bolivianos. Es decir, ese es el tema. Y ojo, y quiero aquí redondear y cerrar este tema para pasar a otro... No se trata aquí de, eh, porque lamentablemente quienes llevan la peor parte acá son los doctores, las enfermeras, las personas que te atienden con tanto cariño, con tanta calidez en los centros, son ellos los que la ligan, ¿verdad? Porque son la primera cara con la que uno se encuentra y claro, si un familiar enojado, enardecido quiere agarrársela con alguien, se la agarra pues con el funcionario, con el médico, con la enfermera, etcétera. Personal abnegado, ¿no es cierto?, que trabaja tantísimas veces con, no con todos los recursos, no con todas las condiciones eh, ideales para poder atender a la gente y encima tiene que ligar, eh, recibir la factura, ¿no es cierto? Es, es muy perverso. Ninguna queja respecto al trato de la gente. La gente es impecable, hace todo lo que puede con lo poquito que en este momento se le está dando como insumos. Eh, si me permites, si quieres, algo redondear Ay, para. Bien, para el tema. bien chiquito sí. con la verbena. Primero decirles que estamos de acuerdo, es una fiesta. ¿Cuánto se está gastando en la verbena? Eh, estamos todavía en la fiscalización porque es un no secreto de estado todavía no, de estado. Sí, no no nos han pasado la información y la estamos requiriendo yo soy parte de la comisión económica ¿Y podría haber alguna circunstancia por la que el alcalde diga no esa información no se las voy a dar? No no existe son recursos públicos. Podemos saber cuánto va a cobrar Tambo Tambo por claro ejemplo. Claro que sí. Y además otro elemento interesante. Yo te aseguro que con lo que le pagan a Tambo Tambo van a traer 20 conjuntos nacionales, porque además hay una discriminación ahí a nuestros músicos, pero ese es otro tema. Pero sí. ahí, sí, sí, yo, yo quiero entrar. Entiendo que es una fiesta tradicional, la verbena, que la Buenísimo. gente quiere vivirla. Entiendo que es parte de la reactivación económica, pero hay varios temas que hay que ver sobre la verbena. Primero, eh, la reactivación económica no puede depender de una fiesta, de un día. La reactivación económica tiene que tener, pues, una mirada, como les digo, de, de, de corto, mediano y largo plazo. Hablando de la reactivación económica, tenemos más de 900 empresas a las que el, el gobierno autónomo municipal no les paga. O sea, ellos han entregado servicios, han entregado bienes, entre ellas las obras que está, entre comillas, presentando el señor alcalde y no les han pagado. Empresas que si tú multiplicas por las familias que tienen incidencia con esa mora o esa deuda, pues no podemos hablar de reactivación económica porque no podemos reactivar la economía cuando el gobierno autónomo municipal es su principal deudor. Artistas que han ganado concursos y que no se les paga. Entonces... No, no puedes hablar de reactivación económica con esto. El segundo punto es que han despedido a 56 guardias municipales. Entonces, sin guardias municipales, que además están protestando en el pleno del Palacio Consistorial, ¿cómo, cómo consideran cuál es la idea de la seguridad? Primero, en estos espacios, porque hay una probabilidad eh, latente de delincuencia, pero además, ¿cómo van a eh, garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad? No hay forma. Entonces, si no tienen forma, lo que va a suceder cuando hay excesos, porque en estas fiestas hay excesos, la gente se va a quitar a los barbijos y los contagios se van a incrementar. Ojalá que no. Y ahí, ojalá que no, lo deseo. Ojalá que no. Ojalá que no, pero es una posibilidad y como, y como autoridad tienes que prever ¿no? Y si eso sucediera, de nuevo volcamos la mirada a, a los centros de salud de primer nivel, que es donde va la, es la primera instancia. Y no hay atención, o sea, tú mismo lo estás diciendo. Entonces, tú ves la integralidad. No te estoy hablando dices, de primer nivel, te estoy hablando del hospital de los pinos. No, por eso. ¿no? Primer y segundo nivel. Pero, es pero el primer nivel es donde primero acudes. Está, ¿no? está clarísimo. Eh, hay un tema que, diríamos, es casi anecdótico ¿no? y muy curioso lanzó la iniciativa del señor alcalde, pero después a las horas, o al día siguiente creo, retrocedió. ¿Cuál era la idea? Si tú no has pintado tu casa, si no has completado la fachada y no has pintado la, la, la, la fachada de tu casa, te vamos a poner una multa, ¿no? Pero mira, yo tengo acá anotado, durante su campaña, que él más bien iba a hacer un descuento del 10% en tus impuestos para que con esa platita compres la pintura y pintes tu casa. O sea, ¿en qué momento...? en ese tránsito de candidato a alcalde, se olvidó, el señor Arias, este compromiso que asumió con la población. Pero además está escrito, yo tengo tengo acá anotado en mis, en mis apuntes, pero tengo sus programas impresos, que entre paréntesis se parecían bastante a los de Doug no, pero bueno, vamos a suponer que era casualidad, finalmente es una misma ciudad, coincidentemente planteaban cosas muy semejantes. Pero digamos, de ese estímulo de reducirte tu impuesto 10% para que pintes tu casita, que me parecía una linda propuesta. O sea, ¿yo cómo no voy a votar por un alcalde que me va a ayudar a pintar mi casa? No, a decir, si no pintas tu casa te voy a clavar, no dijo cuánto, no sé si lo dijo, pero te voy a subir el impuesto. Claro, después retrocedió. Seguramente alguien le recordó y le dijo, si no te olvides que en tu campaña prometiste exactamente Creo lo que... contrario. Pero exactamente lo contrario, ¿no? Eh, es complicado, eh, entiendo por qué no vino Sogliano empiezo a entender por qué no vino Sogliano pero bueno, en fin, está bien eh, mira, producción propia de oxígeno reciclaje e industrialización de la basura otras, otras incrementos bueno, esto ya lo habíamos dicho eh, construcción de autopistas en anillo, dice, viaductos y distribuidores que permitan unir las laderas este y oeste eh, alianza pública o privada distribuidores en la 16 de Obrajes en Las Cholas, en Mayasa, en la 15 Calacoto, en la Avenida del Poeta, en la Capitán Ravero, en Los Sargentos. Todo esto es parte de la propuesta. Tiene cuatro años por delante, un poquito menos de cuatro años por delante, y si descuentas el tiempo electoral, no sé si va a querer ir a ser reelecto el señor Arias, eso ya lo decidirá él. Digamos, estamos hablando de unos tres años de gestión-gestión, eh, con ese crédito que tú dices que ha sacado para embellecer la ciudad. Entiendo que ninguno de estos compromisos está presupuestado, además que es muy poca plata, no, no va a alcanzar para eso. ¿Qué, qué tema, no? ¿Qué...? Qué efeméride la de 2022 para La Paz, ¿no? Qué, qué tristeza. No quiero entrar en esa vieja frase, no tenemos nada que festejar, porque me parece ir a un escenario común patético. Es mejor decir, eh, hay una agenda pendiente por delante que ojalá empiece a cumplirse, ya pensando en el próximo año, ¿no? Eh, Roxana, no sé. Desde el Consejo Municipal, y está claro, la gente lo sabe, ustedes legislan. Ustedes hacen las normas, ustedes hacen fiscalización, que se cumplan las normas, que se cumplan las... Normas. Ustedes no hacen obras, ¿no? Eso, eso hay que decírselo a la gente. No es que va a ir a tu barrio Roxana y le va a decir, Roxana, construyame acá un, una, un parque infantil. No, no, no va a poder hacer. Lo que sí puede hacer es una gestión, decir, bueno, propongamos a ver qué pasa, pero bueno, veremos cómo les va en, esa, en ese escenario. Nos va a encantar algún rato tener un debate, vamos a volver a insistir, vamos a elegir un día que no haya desfile. Eh, Helen, ¿no? anótate por favor, busca un día que no haya desfile y llámalo al señor Sogliano, eh, espero que ese día tú aceptes, el día que no haya desfile, no. espero que sea antes del 6 de agosto, que son los próximos desfiles, y podamos estar acá sentados, hablando y, y, y diciéndole a la gente qué es lo que está pasando. ¿no? Tenemos una campana, esta, esta entrevista revela muchos datos, pero creo que sería interesante para la población tener también la otra campana, que nos diga por qué esto que dice ahora Roxana, Sucede, o que nos digan que no es verdad, que no sucede, que es un invento de una concejala de la oposición, que nos lo digan, ¿no es cierto? Y, y lo vamos a ir cotejando y avanzando juntos. Yo creo que la paz se merece eso, ¿no? El trabajo conjunto, eh, discutir, eh, quizás en determinados momentos tensionarnos un poco, pero ir adelante, ¿no? Eh, yo creo que esconderse no, no adelanta, no suma. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo, yo creo que en el consejo sí, sí debatimos, sí, sí llegamos a consensos con dificultades, a veces con posiciones eh, contrariadas, pero sí llegamos a consensos y ahí nacen pues, las leyes y lo que estamos promoviendo. Yo creo que el lineamiento del alcalde, a diferencia del consejo, es eh, justamente esta, de no, no dar la cara, de no dar información, de no querer sentarse con el consejo, menos se va a querer sentar con la población. Pero coincido, tal vez cuando no haya desfile, eh, eh, los concejales del oficialismo en el municipio de La Paz puedan sentarse a debatir y poder, a través de ese espacio, poder informar a la población. Lo cierto es que... Eh las fiscalizaciones, querido gringo, si no, bien no llevamos obras, porque eso es importantísimo que lo sepa la población, no hacemos gestión, pero las fiscalizaciones impulsan la gestión. Por ejemplo, en Periférica, donde yo era responsable, a través de una fiscalización muy ardua, eh, hemos logrado el compromiso del Ejecutivo de canalizar el río orcojahuira que es un río muy importante para el, para el municipio de La Paz y se han comprometido eh, recursos necesarios para este fin. Entonces, así vamos avanzando con diferentes. Y por supuesto, voy a ser guardiana y fiscalizadora muy atenta a que eso se cumpla, ¿no? Porque ya tenemos el documento. Eh, en San Antonio he tenido una interpelación al secretario de riesgos y él se ha comprometido, ¿no? Eh, y lo ha firmado en el acta, a priorizar recursos para la estabilización de los suelos en el Macro San Antonio. Y así vamos avanzando en temas que sí son muy importantes. Correcto, Ruzona. Te agradezco muchísimo. Muy valiosa la información. Esperemos poder compartir un espacio de intercambio de ideas, de debate con, con concejales oficialistas para que la gente finalmente termine sabiendo o sacando su conclusión respecto a quién dice la verdad y quién miente, quién exagera y quién no. Eh, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Eh, ¿Te gusta el Guayaque? Me gusta, ¿Sí? me gusta. Además le mando un saludo a mi querido amigo Guayaque. <risa> <No me digas. risa> es un personaje. ¿Por qué le dicen Guayaque? ¿Sí? ¿Por eh, qué? Porque es parte de la tradición, ¿no? Ah, el el pescador. Pero, pero, pero ¿a quién le manda saludos? ¿A un amigo al que le dicen sí, Guayaque? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, ¿Sí? Le, pero ¿Y por qué le dicen Guayaque? Eh, Espero que no sea porque no se baña. <risa> <risa> no, seguro que no. Bueno. No, es porque es parte eh, representativa, ¿no? Ah, Eso bien. es un, una figura representativa. Bien, bien. ¿Sabes qué, Roxana? Te confieso, sueño en este momento con un momento en el que, o un día en el que podamos hacer una entrevista, en la que tengamos a un lado a Luis Revilla y en el otro a Arias, y, y Revilla le diga, mira, ¿qué hiciste con la ciudad? Yo te había dejado todo esto. Te dejé plata, te dejé proyectos, te dejé cosas en avance. Y que el otro le diga, mentira, no me dejaste nada. Te llevaste toda la plata. Todo un desastre, la ciudad de cabeza. Qué lindo sería ¿no? que a la gente pudieran honrarla ¿no? diciéndole qué fue lo que hicieron, porque finalmente esta gente se mueve con la plata suya, con la plata nuestra, que es la plata de nuestros impuestos, ¿no? Qué lindo sería. Total, soñar no cuesta nada. ¿Te parece que nos eh, comamos un rico guayaje? Yo, así, ¿Sí? encantadísimas. Sí, muchísimas a... gracias. Empezamos la mañana con todo. Con la 100% energía. Así es. Y si bien eh, yo también sueño con que se sienta en el alcalde y el exalcalde, decirles que también los concejales estamos para fiscalizar y Hola. transparentar la información y de alguna forma llevar lo que ha sucedido o no a la población paseña con sus recursos eh, Se va a comer un rico guayaje, nos vamos a comer un rico guayaje preparado por Andrea Taboada. a ver de qué se trata, me lo cuenta.